Hola a todos, hola, buenos días, buenas tardes, <risa> buenas noches para los que estéis pues en otros, en otra parte, en otros continentes o en otros países donde hay horas de noche, ¿de acuerdo? Ya sabéis que soy Carmen Manga y soy la fundadora de CurlyManga.com ¿Y qué es CurlyManga.com? CurlyManga.com es un espacio creado especialmente para las mujeres afrodescendientes, ¿de acuerdo? Y para todas aquellas mujeres que tengan pues eh, inquietudes, eh, ya sean, eh, ya sean intelectuales, espirituales, eh, emprendedoras, pues todas esas mujeres que están ahí esperando que alguien les dé ese empujón que necesitan y, o alguien que les saque de ese bloqueo en el que se encuentran ahora por las circunstancias que sean. Por lo tanto, este es un espacio para empoderaros, motivaros, ayudaros, animaros, educaros para que seis felices, para que creáis esas cosas que queréis creer y pero sobre todo para que os améis muchísimo a vosotras mismas. Y ahora diréis, madre mía, ¿qué es lo que está pasando en el mundo Curly manga? ¿Qué está pasando? Que estoy viendo cambios eh, tanto en la página web, tanto como lo que es en, los canales, en el canal de YouTube? He visto que retiras vídeos y dejas otros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Vas a desaparecer? No, chicas. Voy a seguir aquí al pie del cañón pues, para ayudaros, motivaros, empoderaros y quererlos muchísimo. Pero como os comentaba al principio, el canal Curly Mangue nació a raíz de un blog y la, raíz, la idea era precisamente pues, descubrirme a mí misma como mujer afro y a través de mi cabello natural, ¿de acuerdo? Pero una vez que ya hice esto, me di cuenta que yo quería algo más, algo, muchis, algo más, más profundo y mi tarea me decía de que ese era un buen camino, pero había otras cosas que yo podía hacer. Porque lo de hablar de cabello, belleza y moda, ya hay otras personas que lo hacen y lo hacen estupendamente. No es que yo no pudiera seguir hablando de belleza, sí podía, pero quería hacer algo mucho más profundo porque una vez que ya os había descubierto las maravillas de vuestro cabello, las maravillas de vuestra piel, me faltaba que lo mantuvieras y decir, tú puedes estar fenomenal por fuera, pero si por dentro las cosas fallan, lo de fuera no se puede mantener. Esto es un pack, chicas, ¿vale? Esto es algo que tiene que ir junto, o sea, tiene que ir junto, ¿eh? como el glue. La parte externa, la parte interna de la, de la mujer, de la persona, tiene que ir juntas. ¿vale? Y al igual que lo que es la espiritualidad, la economía, eh, lo que es el amor, las relaciones, todo esto es un pack en una persona, ¿vale? No pueden ir separadas. Tienen que estar los dos bien al 100% o por lo menos a un 85%. Y por eso, pues que habéis estado viendo estos cambios que se han producido tanto en el blog, ahora es curlymanga.com, ya sé que antes era un blog de WordPress como lo que es en el canal. Y van a ir habiendo mucho más cambios. Poquito a poco los voy a ir comunicando, ¿de acuerdo? Ahora vienen las preguntas que me habéis estado haciendo esta semana, bombardeándome mi WhatsApp. Madre mía, yo decía, ¿qué es lo que pasa? Las la primera pregunta era, oye, ¿por qué los cambios en el canal? Pues ya lo he explicado. La segunda pregunta, ¿por qué no haces post esta semana? ¿Por qué no has hecho vídeos esta semana? ¿Dónde estás? Vale, os voy a responder a esta pregunta la verdad es que estar organizando un taller de motivación mi segunda digamos charla en zaragoza de acuerdo la primera fue salud mental para la mujer inmigrante que se hizo en el centro de cultural de delicias y este ha sido el el taller de motivación ha sido en el centro de acapo vale lo que está también lo que se está en zaragoza eh, son unas chicas estupendas que me han dado la oportunidad para dar mi primer taller de motivación aquí eh, espero que la próxima vez asista muchísima más gente porque la verdad es que lo hicimos con muy poco tiempo, así que muchas de vosotras nos enterasteis eh, si estáis aquí. Esa es la razón por la que yo realmente he estado fuera, ¿vale? Que no he hecho post ni nada. Os voy a enseñar eh, lo que he estado haciendo. Y antes de enseñar, os voy a comunicar que estoy preparando eh, unos cursos eh, para que os los podéis descargar o los podéis comprar directamente o enviaros lo que es el documento, ¿de acuerdo? O sea, es decir, podéis descargarlo lo que es en la página web o en lo que es en Amazon, o podéis pedirme directamente un documento como el que yo os voy a enseñar, ¿vale? Van a ser cursos diferentes, son, los cursos costan son como de 24 o 30 hojas, ¿de acuerdo? Son muy a menos, este por ejemplo es el taller de motivación que hemos hecho, que, que he hecho yo en junio. Taller de motivación, recupera tu suprima interior. Entonces, estos, estos cursos que voy a hacer, que voy a preparar, van a ser como estos, con su espiral, con todo, para que los podáis pedir, ¿de acuerdo? Van a tener un precio muy, un precio asequible para todo el mundo, ¿vale? Para que lo podáis recibir en vuestra casa y desde el primer día podáis empezáis a, a, a utilizar el curso, empezáis a estudiarlo o a aprender lo que, yo, lo que esté dentro o a ponerlo en práctica, ¿vale? Así que para las personas que les gusta el papel, Tendrá la oportunidad de tener un curso como este y para aquellas personas que tengan lo que es una tablet y les guste más ir leyendo en el metro también que esto también lo puedes leer, pero me refiero a lo que es en plan electrónico, os lo podréis descargar directamente de mi página web o en Amazon, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eso es lo que voy a estar haciendo estos días. Os voy a ir contando un poquito las cosas. Este por ejemplo ya está, ¿vale? Este ya, ya lo voy a subir y ya lo podréis pues bajar. Va a tener un precio de unos 10 euros, 15 euros, o sea, que es un precio muy asequible para que lo pueda todo uno lo pueda tener, ¿de acuerdo? Es decir, todo uno puede hacer, eh, aprender a decir no en su casa o aprender eh, a quererse o a, a pactas para tener autoestima, cosas como estas, ¿vale? Este se sí, ¿lo veis? no sé si lo podéis verlo aquí, taller de motivación pues este es el documento que estoy creando ahora, por eso que me veis que estoy un poquito, eh, no subo tantos, tantos posts eh, otra cosa que estoy haciendo es que estoy terminando un libro también un libro que va a ser súper divertido y aparte corrigiendo otros tantos y organizándome un poquito lo que es la estancia aquí otra cosa eh, a ver es importante, chicas, que tenéis un WhatsApp en la página web, poneros en contacto conmigo. Las que no lo sepan, podéis acceder a mi página web y hay un WhatsApp con el que podéis hablar conmigo directamente, ¿de acuerdo? Eh, también hay, hay lo que es una información que tenéis, eh, info.curlimangue.com, que es lo que es el email, ¿de acuerdo? De la página web. O Así sea que tenéis muchas formas de poneros en contacto conmigo para contratar los cursos ya sabes que siempre ir al curso en algunos veces tendréis que mandar me un mensaje para que lo, nos pongamos de acuerdo cuando se hacen los cursos son online por lo tanto no hay digamos que digamos no tengo tiempo para hacer esto no lo hacemos online directamente de acuerdo entre tú y yo y yo te voy pasando los documentos y tú los vas recibiendo para que podamos para que puedas hacer el curso y yo creo que no hay nada más esa es la explicación que os tenía que dar y bueno eh, ya veis que mi cabello sigue súper cool, me lo corté, ayer me corté un montón, ya me llegaba por aquí y me corté porque ya las puntas no estaban muy bien. <ríe> así que eh, eso es lo que estoy haciendo, así que si me veis que estoy un poquito en off es porque estoy haciendo cosas. Bueno, otra cosa, es como no tengo mucho tiempo ahora porque entre eh, los talleres, eh, la organización, los libros, no sé qué, eh, he decidido hacer... Dos posts semanales, es decir, un post va a ser el lunes y otro post va a ser el miércoles, ¿vale? Dos posts semanales, de forma que el miércoles que es mitad de semana podéis disfrutar el post. Y los vídeos voy a hacer exactamente igual, voy a subir dos vídeos semanales, ¿vale? Eh, que el vídeo semanal lo puedo subir, quizás lo subo también, el, el, puedo hacerlo el jueves, que es una, para que tengáis, podéis disfrutarlo del jueves, la semana, hasta el lunes, y hasta el próximo juego, ya voy a ver cómo lo hago, pero los posts sí, los posts van a ser lunes y miércoles o sea, como habéis visto, los que están ya en la página web, habéis visto que ya ha subido el primer post del lunes de hoy, ¿de acuerdo? así que un besito, os deseo un buen verano, que lo paséis súper bomba y nada, ya sabéis que Curly Mang está aquí para vosotras y está aquí para ayudaros y sobre todo, sois súper importantes y tenéis que pensar que sois suficientes es decir, no tienes que competir con nadie porque la vida no es una carrera de relevos. Es decir, cada uno va a su ritmo. Y el ritmo de crecimiento personal tienes que tomártelo exactamente igual. Eh, no tengas miedo de dejar a nadie atrás porque no es que tengas que... Es lo que hemos dicho, no es una carrera de relevos. Tú tienes que ir a tu ritmo y el otro va a su ritmo. ¿De acuerdo? Esto es como la, compararse con Josephine Ball. Vamos a ver, tú no has, tú no te puedes comparar con Josephine simón Si te ponen la misma meta que ese señor, tú tendrás que ir a tu ritmo. ¿Vale? Él irá más deprisa porque tiene una capacidad mayor o lo que sea, o un cuerpo, o, o un entrenamiento mejor, nunca se sabe, ¿vale? Y tú tendrás que ir al tuyo. No hay que competir. Olvidaros de de, de, de compararos con la gente que está en Facebook o en los medios sociales. Porque cada persona tiene su vida y a veces las cosas que se ven en las páginas, en el Facebook, las sonrisas y tal, no son tantos, son momentos de esa persona que estoy segura que toda esa gente que sonríe también, que está súper feliz, tiene sus problemas como todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero lo más importante para mí es que recordéis el que, que sois suficientes, sois poderosas, ¿eh? Que llevéis con vuestra corona de rizos o vos, vuestra corona lisa o como lo queráis llevar, porque realmente a mí lo que me importa es que estéis felices, ¿De acuerdo? Que estéis que felices, que estéis que seáis maravillosas y sin que os importe lo que la gente piense de vosotras, seguir adelante. Si tenéis un sueño, luchar por él, ¿eh? A muerte. No os importe que de momento no, te, no tengáis resultados porque siempre de una caída se sale, de, o sea, hay, nace una victoria mucho más grande. Y eso es lo que os tengo que decir hoy. Y ya me voy a despedir porque si no me quedo aquí hablando con vosotras, madre mía, si es que os he echado un montón de menos. ¡Os quiero un montón! Os adoro, os adoro, os adoro. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y a ver si lo puedo hacer en exteriores. Y os nos vamos contando cosas. Así que un besito. El vídeo se lo subo esta tarde. Porque ahora me tengo que ir a hacer cosas. Así que lo subiré esta tarde. Y ya está.